Hola, contamos en este módulo con María Prado. María es responsable de Transición Energética y Energía Ciudadana en Greenpeace España, una organización de todas conocida. María, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a vosotras, un placer. Como estamos viendo en este módulo, la industria de las TIC es una alta consumidora de energía y fundamentalmente parece que proveniente de energías no renovables. ¿Por qué esto es así? Lo primero que hay que pensar es que la industria TIC eh, no hace, es, es una más de nuestro sistema y por tanto no hace más que repetir lo que hacen el resto de las industrias y el resto de las industrias compran en un mix tecnológico donde hay energías limpias y energías sucias. Um, ¿Qué ocurre? Que en ese, en ese mix eh, tenemos una presencia de energías fósiles que están haciendo bueno, mucho lobby y mucha, mucha, mucha presión para mantener su status quo ¿no? porque obviamente han, han, les genera millones de... de de dólares y de euros y no quieren moverse. Entonces, ¿qué pasa con las industrias TIC? Que no es solo los Gmails y los eh, correos que recibimos, sino toda la industria asociada de los centros de datos para almacenar y que además necesitan una refrigeración muy costosa, que también consume energía, todas las redes de comunicación y cableados, todos los dispositivos que tenemos en nuestras manos y que bueno, desgraciadamente vienen con una obsolescencia programada además y estamos en esta vorágine consumista de cambiar cada X meses o años y además de todo esto está la energía necesaria para fabricar todo esto y construir. Por tanto, toda la energía asociada a, a todas las TIC es, es tremendamente grande y, y con esto lo que tenemos que quizás pensar todos es que la nube no es etérea ni blanca ni esponjosa sino que es muy física y que su huella de CO2 de emisiones es altísima. Greenpeace ya hizo un estudio en 2017 que se llamó Clicking Clean, que pretendía medir um, cuán limpias eran las grandes tecnológicas en esa carrera por construir un internet verde y, y ofreció datos muy interesantes. El primero de ellos, y ya era en 2017, es que si la nube fuera un país sería el quinto, en consumo de, sería el quinto país del mundo en consumo de energía. Otros datos como que la, la huella energética de todo este sector equivalía a un consumo del 7% de la energía mundial y se esperaba triplicar al 2020. Es decir, estamos en, un, en, una, en, una, en una industria que ha visto catapultado su consumo y su demanda, eh, muy influenciada por la, por la COVID, además, del año eh, 2020, donde se incrementó un 75% el consumo de datos eh, y, además, estamos bueno, en una industria que nos ofrece un espejismo de, de, de, de un efecto rebote, ¿no? de que por pensar que, que es una, una tecnología en principio más eficiente y más sostenible, acaba contaminando mucho más porque hacemos un consumo abusivo de ella. Entonces, claro, toda energía que hay detrás, siendo el mix energético el mismo que cualquier otra, pues eso implica que las energías sucias también están detrás de, de todas estas tecnologías. Gigantes tecnológicos como Google, Apple o Microsoft han anunciado sus compromisos de llegar al 100% de energías renovables. ¿Son posibles y creíbles estos anuncios? Bueno, todos estos gigantes eh, ya arrancaron hace unos años con, con muy buen discurso. Empezaron en esa carrera de, de, de ver quién construía un Internet verde. En ese estudio, Greenpeace destapó qué había de cierto y no. Los porcentajes pues, eran, eran todavía bajitos en muchos casos. Además, en los últimos años, algunas de estas grandes tecnológicas se han asociado a sectores petroleros y muchas otras lo que están haciendo es unas técnicas de greenwashing eh, bueno, pues, poco deseables. ¿no? Y, y Pongo el ejemplo de Google, ¿no? que, que ha hablado hace poquito de, de compensar las 16 millones de toneladas de CO2 a, con plantaciones de árboles. ¿no? Y otras técnicas, pues, como pueda ser la compra de certificados verdes, que es una técnica muy común uh, y muy, muy lejos de estar aportando energía renovable al sistema. Con lo cual, bueno pues de momento, eh, aunque empezaron bien, bueno, eh, su crecimiento es tan rápido que desgraciadamente su, su, sus técnicas para, para construir Internet Verde no están yendo a la par. Así que de momento habría que decir un, un no. Y ¿Puede llegar a ser realmente sostenible en nuestro mundo digital si no para decrecer con cifras exponenciales o habría que plantearse un decrecimiento digital? Viendo las trayectorias y los niveles de consumo, la respuesta es rotundamente no. Ahora mismo los datos así lo confirman, tanto en consumo de energía como en huella de carbono. ¿no? Eh, y por recordar y volver a poner sobre la mesa, la ONU eh, no para de recordar y exigir que el cambio que necesitamos eh, si queremos eh, seguir viviendo en un planeta a, tal como hasta ahora, ¿no? eh, con, con un planeta y con personas con, con salud, pues eh, el cambio tiene que ser muy rápido y muy drástico. Entonces realmente eh, aquí la, yo creo que todos tenemos que empezar a pensar en ahorro y, y en eficiencia. Eh, ahorro es de crecimiento y cuando pensamos que somos 4.200 millones de internautas pues eh, imaginar el impacto de, cada, de todas nuestras acciones diarias, con lo cual ah, la única pregunta es de que si lo que hacemos es sostenible, no, y, y si no lo es, como no lo está siendo, pues tenemos que replantearnos si podemos vivir sin ello o si necesitamos todo ese conjunto de, de consumos como hacerlo eh, sostenible. Esa, esa es la lógica. Ah, yo creo que el símil es sencillo de pensar. Nadie encendería en su casa... Eh, un fuego sin tener una chimenea que nos asegure sacar ese humo al exterior. Eh, bueno, muy, muy reducido, pero es, es lo que estamos haciendo a, a, al planeta. Entonces, bueno, la buena noticia que todos tenemos que ser muy conscientes es que estamos a tiempo de, de cambiar esto. Tenemos que exigir políticas, y, al, políticas al gobierno y a la industria que así lo asegure y tomárnoslo en serio y, además, qué puedes hacer tú o qué podemos hacer todos en nuestro día a día, ¿no? en nuestros consumos de, de música, de vídeos, de emails, de, de los cientos de, de memes y de páginas que abrimos que tienen un, un consumo, sin saberlo, eh, desorbitado de energía innecesario. ¿Y qué acciones y propuestas lleva a cabo Greenpeace para afrontar esta realidad? Bueno, en Greenpeace eh, llevamos años transicionando para, para hacer un trabajo sistémico ¿no? que nos permite ir a la raíz de los problemas y no solo a las consecuencias de este sistema perverso. Eh, trabajamos y luchamos para generar un cambio de mentalidad y dinámicas de poder eh, como condición indispensable ¿no? para generar este cambio. Y esto lo hacemos eh, bueno, en, en diferentes líneas. Por un lado, eh, visibilizando, denunciando las malas prácticas y las políticas erróneas, por otro lado, proponiendo soluciones, eh, alternativas para diseñar este cambio tratando de liderar eh, bueno, acciones y, y, y vías. Y por otro lado, activar y movilizar a la sociedad, ¿no? porque solo como sociedad cambiaremos, bueno, eh, provocaremos estos cambios. Eh, a nivel retos organizacionales, eh, Greenpeace ah, tiene muy claro que tenemos que generar este cambio sistémico que limite la temperatura, el aumento de temperatura a un grado y medio, eh, necesitamos revertir esta crisis de biodiversidad sin dejar a nadie atrás y, y para esto necesitamos construir una, una acción política, una comunidad de acción política que activa el 3,5% de la población. Y por ello en Greenpeace trabajamos para señalar y denunciar a los combustibles fósiles, a su tremendo poder, a la distancia entre el discurso político de apostar por una transición energética y unos objetivos ambiciosos para frenar el cambio climático y la realidad con políticas uh, que dejan bastante que desear. Eh, trabajamos para señalar las falsas soluciones, eh, la destrucción de la biodiversidad, eh, a dónde tienen que ir las inversiones en todo este paquete de fondos Next Generation y subvenciones y financiación europea. Eh, para mostrar los caminos posibles y realistas para descarbonizar el sistema. Como decía, tenemos que hacer cambios muy rápidos en muchas direcciones. Eh, la mejor acción y arma política de cada uno como ciudadano es nuestra cesta de la compra y nuestra acción diaria. Esa pregunta de, de dónde viene lo que hacemos y qué impacto, qué huella, cómo es sostenible es lo que hacemos. Um, y, por supuesto, eh, transversalmente a esto, luchamos por, por, la, por incorporar los derechos humanos y, y la justicia social con una mirada ecofeminista. Traducido a acciones diarias y hablando de, de este tema que nos trae hoy de las TIC, bueno, eh, hace falta que envíes 20 veces un meme, un gif, eh, cuántos correos hacen falta cada vez que decimos gracias en un correo. Son, si hacemos miles de gracias, son correos y son bytes y son eh, gramos de CO2 saliendo a la atmósfera. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para que todos pensemos que cada cosa que hacemos tiene un impacto y que la industria que hay detrás vive uh, bueno, de maximizar sus beneficios, no siempre pensando en la sostenibilidad del planeta y ahí es donde tenemos que exigir como ciudadanos que además lo hagan. Y además, este tema de la contaminación de Internet debería ser un debate público ya uh, porque de una manera u otra estamos siendo cómplices involuntarios. ¿no? Entonces, es súper importante que, que, que, que todos empecemos a pensar que Internet, internet contamina y que empecemos a, em, empiece a estar presente en el imaginario social colectivo, eh, que esto es una realidad, que esto es una industria más, eh, qué hay detrás y qué hacemos nosotros. Bueno, María, pues muchísimas gracias por tu participación, a ti y a Greenpeace por traernos esta información tan relevante. Gracias a vosotros, a vuestra disposición.